La cantante virtual Miku fue la primera en comenzar el tipo de música virtual en los años 2000 Fue la primera vez en que empezó esto de las cantantes virtual Sega fue la primera compañía en tener a Mikuatsune en los años tal vez 2001 O también igual en el año 2007 fue antes que fuera de uso libre No fue hasta el año 2010 que ya no la tenían Pero Sega ya no tenía nada de los derechos de Mikuatsune Y también siguió continuando con los juegos Fue tanto tiempo de ser la primera Primera música virtual Sega ya no es intereso en la primera música virtual de Mikuatsune. Ya Mikuatsune, él fue antes muy grande, pero pasó el tiempo y también muy pronto. Ya nadie sabe nada de o también, sobre todo de Mikuatsune. También tenía oros personajes, pero ya no fue como antes. Ya nadie sabe de dónde fue antes el éxito de Mikuatsune. También en peso en YouTube desde el año 2006, o también sobre el año 2006, o también 2007, o también sobre el año 2009. Mi Mikuatsune también tenía que ser youtuber cantante virtual Miki Mikuni Mikuni Mikuni Miku. Aikizuna Kizuna Aikizuna Kizuna Youtuber virtual Chanle Chanle es la misma persona quien sabe sobre la primera ktuber virtual que nunca antes ella empezó en el año 2016 ya fue antes de que las demás y también es hicieran las youtuber virtuales ella al igual que mi Mikuatsune de ser youtuber cantante virtual tal vez en el año pasado 2016 quería saber cantar y también no fue hasta el año 2017 que quería ser cante viral como antes lo fue Miquatsune en el año 2018 2019 quiere hacerse una cantante virtual como Mi Katsune y también al final el día de hoy y también el año de hoy y también es un actuber virtual que es cantante virtual tal cual como es Mi Katsune también siguió continuando con las cantantes virtual y también sola final del video si te gusta puedes hacer comentarios en los vídeos que yo también hago coméntalo compártelo y también suscríbete para más vídeos Gracias por todos saludos Nikuni Kikyu Kizuna Chanle es un actuber del el año chanle es un actuber de él es la primera actuber virtual en hacer play no también game en japonés Esto no es spam para promocionar el canal Gracias el canal es llama Aikizuna Es de Japón y también se fue la misma persona quien la hizo Y si fue la primera actuber virtual que creo la afición Chanle es un aptuber del año 2020 2016 es de Japón y también es la primera aptuber virtual en hacer play no también gameplays en japonés esto no es spam para promocionar el canal gracias el canal es llama i -les de Japón y también se fue la misma persona quien la hizo y si fue la primera Aptuber virtual que creo la afición i es un Aptuber del año 2016 es de Japón y también es la primera Aptuber virtual en hacer play y no también gameplays en japonés esto no es spam para promocionar el canal Gracias el canal es Yama Ai de Japón y también se fue la misma persona quien la hizo y si fue la primera apptuber virtual que creó la afición. En fin, gracias por todo. Gracias por ver. Si quieres ver más más juegos, si te gusta, no olvides suscribirte para más vídeos, comentarlos, compartirlos, darle a me gusta mucho. Gracias. Y también diversión me escucha en el próximo vídeo. Gracias por ver, saludos, darle a like para más vídeos. Algún día voy, voy a fulminar a poner las redes sociales para que me sigan el las redes sociales vale gracias por todos saludos mis compas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 también tenía que ser youtuber cantante virtual Miki Mikuni Mikuni Mikuni, Mikuni Aikizuna Kizuna Aikizuna, Aikizuna, Aikizuna youtuber virtual Chanle Chanle es la misma persona quien sabe sobre la primera youtuber virtual que nunca antes ella empezó en el año 2016 ya fue antes de que las demás y tan bienes hicieran las YouTuber virtuales ella al igual que Mikuatsune de ser youtuber cantante virtual tal vez en el año pasado 2016 quería saber cantar y tan bien no fue hasta el año 2017 que quería ser cante viral como antes lo fue Mi Mikuatsune en el año 2018-2019 quiere hacerse una cantante virtual como Mi Mikuatsune y también al final el día de hoy también el año de hoy también es un actuber virtual que es cantante virtual tal cual como es Mi Mikuatsune también siguió continuando con las cantantes virtual y también al final del video si te gusta puedes hacer comentarios en los vídeos que yo también hago comenta lo compártelo y también suscríbete para más vídeos, gracias por todo saludos mi Kiki Aikizuna -chan. es un del año Aikizuna es un de él, es la primera tuber virtual en hacer playa y no también gameplays en japonés, esto no es spam para promocionar el canal gracias el canal es Yama Aikizuna de Japón y también se fue la misma persona quien la hizo y si sí, fue la primera tuber virtual que creó la afición Aikizuna es un actuber del año 2016 es de Japón y también es la primera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 Como Mikuatsune Y también al final El día de hoy Y también el año de hoy Y también es un uptuber virtual Que es cantante virtual Tal cual como es Mi Mikuatsune También siguió continuando Con las cantantes virtual Y también Solo a final del video Si te gusta Puedes hacer comentarios En los vídeos Que yo también hago Coméntalo Compártelo Y también Suscríbete Para más vídeos Gracias por todos Saludos Mikuunikikyo Aikizuna Chan Es un verde Del año Chan Es un de él es la primera actuber Virtual en hacer Playing también también Gameplays en Japón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 Un AppTuber del año 2016 es de Japón y también es la primera AppTuber virtual en hacer playing Yo también Gameplays en japonés, esto no es spam para promocionar el canal, gracias el canal es Yamai Channels de Japón y también se fue la misma persona quien la hizo, y si sí fue la primera apptuber virtual que creó la afición, en fin, gracias por todo, gracias por ver, si quieres ver más, más juegos, si te gusta no olvides suscribirte para más videos, comentarlos, compartirlos, darle a me gusta, mucho. gracias y también diversión, me escuché en el próximo video.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 Miku Atsune también tenía que continuar con el trabajo de verdad de ser youtuber cantante virtual, Miki Mikuni Mikuni Mikuni.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 2018-2019 quiere hacerse una cantante virtual como Miku Mikuatsune y también al final el día de hoy y también el año de hoy y también es un abduber virtual que es cantante virtual tal cual como es Mikuatsune también siguió continuando con las cantantes virtual y también solo a final del de video si te gusta puedes hacer comentarios en los videos que yo también agosto esto. coméntalo compártelo y también suscríbete para más videos gracias por todo saludos Mikunikikyu Aikizuna Chan es un abtuber de el año ai le es un abtuber de él. Año 2016 es de Japón y también es la primera tuber virtual en hacer plugin. O también gameplays en japonés. Esto no es spam para promocionar el canal. Gracias. El canal es llama iChanle Es de Japón y también se fue la misma persona quien la hizo. Y si fue la primera tuber virtual que creó la afición. Ai es un de del año 2016. Es de Japón y también es la primera tuber virtual en hacer plugin. O también gameplays en japonés. Esto no es spam para promocionar el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 una ay Aikizuna ay, Youtuber Virtual Chanle Chanle es la misma persona quien sabe sobre la primera vez chica TV grande R virtual que nunca antes Ella empezó en el año 2016 ya fue antes de que las demás y también hicieran las Youtuber virtuales Ella al igual que Miku Atsune, de ser Youtuber cantante virtual tal vez en el año pasado 2016 quería saber cantar y también no fue antes hasta el año 2017 que quería ser cante viral como antes lo fue Mikuatsun en el año 2018 20. 18, 20. 19 quiere hacerse una cantante virtual como Mikuatsune y también al final el día de hoy y también el año de hoy y también es una bechica tv grande r virtual que es cantante virtual tal cual como es Mikuatsune también siguió continuando con las cantantes virtual y también sola final de el video si te gusta puedes hacer comentarios en los videos que yo también agosto coméntalo compártelo y también suscríbete para más videos gracias por todos saludos mi kuni kiku aikisuna chanle es una bachica tv grande r del año ahí chanle es una bachica tv grande r del año 2016 es de Japón y también es la primera bechica tv grande r virtual en hacer pleno también gameplays Japonés. Esto no es spam para promocionar el canal gracias. El canal es llame a y chanle, es de Japón y también Sureste fue la misma persona quien la hizo y se fue la primera vez chica TV Grande R virtual que creó la afición A y es una vez chica TV Grande R del año 2016, es de Japón y también es la primera vez chica TV Grande R virtual en hacer Play no también gameplays en japonés. Esto no es spam para promocionar el canal gracias el. Canales llame y le es de Japón y también sureste fue la misma persona quien la hizo y si fue la primera chica TV Grande R Virtual que creó la afición Aichan le es una Bechica TV Grande R del año 2016 es de Japón y también es la primera chica TV Grande R Virtual en hacer pleno también Gameplays en japonés esto no es spam para promocionar el canal gracias el canal es llame Aichan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 Mika Uatsune también tenía que continuar con el trabajo de verdad de ser youtuber cantante virtual. Mika y Mikuni Mikuni Mikuni, Aikizuna Kizuna, Aikizuna, youtuber virtual, Chanle Chanle es la misma persona a quien sabe sobre la primera youtuber virtual que nunca antes ella empezó en el año 2016 ya fue antes de que las demás y también se hicieran las youtuber virtuales ella al igual que Miku de ser youtuber cantante virtual tal vez en el año pasado 2016. 2016 quería saber cantar y también no fue hasta el año 2017 que quería ser cante viral como antes lo fue Mikuatsune. En el año 2018 o 2019 quiere hacerse una cantante virtual como quatsune y también al final el día de hoy y también el año de hoy y también es un activer virtual. Que es cantante virtual tal cual como es Mikuatsune también siguió continuando con las cantantes virtual y también son la final del video. Si te gusta puedes hacer comentarios en los videos que yo también hago, coméntalo, compártelo y también suscríbete para más videos, gracias por todo saludos Mikuni, Kikyu, una Chanles, un October del año es un October del año 2016 es de Japón y también es la primera October virtual en hacer playing o también gameplays en japonés, esto no es spam para promocionar el canal gracias, el canal es llama Aichanles de Japón y también se fue la misma persona a quien la hizo si sí, fue la primera optuber virtual que creó la afición Aichanless Un octubre del año 2016 es de Japón Y también es la primera optuber virtual en hacer playing O también game en japonés Esto no es spam para promocionar el canal Gracias El canal es llama Aichanles de Japón Y también se fue la misma persona a quien la hizo y Si sí, fue la primera optuber virtual que creó la afición es Un octubre del año 2016 es de Japón Y también es la primera Optuber virtual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 él. Año 2016 es de Japón y también es la primera actúber virtual en hacer plugin o también game en japonés. Esto no es spam para promocionar el canal. Gracias al canal es llamado iChannel. Es de Japón y también se fue la misma persona quien la hizo. Y si fue la primera actúber virtual que creó la afición iChannel es un actúber del año 2016 es de Japón y también es la primera actúber virtual en hacer plugin o también game es en japonés. Esto no es spam para promocionar el canal. Gracias al canal es llama iChannel es de Japón y también se fue la misma persona quien la hizo y si fue la primera octubre virtual que creó la afición. Ai channel es un octubre del año 2016, es de Japón y también es la primera octubre virtual en hacer playing o también game es en japonés. Esto no es spam para promocionar el canal, gracias el canal es llama Ai -channel. channel es de Japón y también se fue la misma persona quien la hizo y si fue la primera octubre virtual que creó la afición. En fin, gracias por...